Yo, ah, me sé, me el cc Hace ya tiempo que venimos observando la cultura que nos tiene maniatados Solo buscan el mercado, hijos de la gran puta que se cree los putos amos Cuando están haciendo música basura precio de oro cae. Yo no me paro, yo me preparo para darlo todo y sonar para mis hermanos Y es que vayas interesado No me queda claro El hip -hop, mi cultura desde el chavo Como un esclavo Escribo versos para gente de mi lado Tengo mi rol asimilado Y no cambio por ganarme unos chavos Ni chupar de cuatro nabos Tan asco solo de pensarlo Son niños que buscan La atención que no tuvieron de pequeño Solo un sueño Que nunca podrán alcanzarlo Ni con euros ni con palos Acabaron con Siempre buscan premios como perro que busca su hueso. Fíjense ser felices, pero su cuento es todo triste Dependen del lique para creer que ellos existen Hasta el punto de comprar para mentir es todo un chiste Tu cartera se vacía como puja en ese giste ¿A qué viniste? A coger fama, a ganar business Tu se extingue, ya no te quieren ni los mongers Apostaste el doble y no ganaste ni los quince Tuviste un despiste y acabaste en la morgue Fuerte apoyo a colegas que siguen en la movida Con poca reproducción. Pero magia en la rima Un saludo a la res Que la obedece clica Y mi hermano de la calle Que destroza tu estima. A veces pienso que me fallan Todas las rimas Pero luego se me pasa Cuando veo como le tira. No nos vendas tus mentiras Ni los humos que respiran No te engañan ni a ti mismo Cuando la calle vigila Tienes de droga fina De fiarle a tu vecina De mezclarlo con bicarbonato Sobre la cocina No te quieren ni los gatos abandonados Los aparentar que no estás solo como cuando entonces Si no fuera por la música, trabajabas en la 11 Pretendiendo que algún día una chica se te roce No hablo de droga porque no entiendo de eso Solo fumo monta, no soy esclavo del peso Muchos acabaron en la calle por suceso otros acabaron enganchados como presos Drogas de diseño para los niños pequeños Nuevo sabor a fresa para que también bien los piños A puños acabo con tu peña de bruño Si me empeño hoy tu cara te la empaño Con los cuatro gatos de mi lado Entre mis manos estregizado, A fuego lento mis hermanos Controlan aparatos para soltar. Estamos todos activos pa' pegar el raquetazo. Son muchas horas dando guerra con el micro Pa' que venga un toyaco a quitarnos todo el sitio Hoy vengo muy fuerte con ganas de chapar pico No nos quieren en la zona porque partimos hocicos. Sigo a mi rollo, yo ya poco me complico Canto pa' sacar de dentro lo que no vomito Nada se resiste al jamón y a huevos fritos Yo para tu novia siempre soy el favorito ¡Gracias!